gracias, señor ministro. Pregunta para el señor ministro de Justicia. Pregunta a doña María Pilar Garrido Gutiérrez. Tiene la palabra a su señoría. Gracias, presidente. Eh, buenas tardes, ministro. ¿Piensa el gobierno que el actual marco legal para el ejercicio de las libertades públicas y derechos fundamentales, tales como el derecho de reunión o la libertad de expresión, fortalecen los valores? de un Estado social y democrático de derecho, nos gustaría concretamente que nos respondiera cómo favorecen las leyes que su Gobierno ha aprobado con su mayoría parlamentaria el ejercicio de esas libertades fundamentales, cómo garantizan esas normas los derechos fundamentales y las libertades públicas y qué valores constitucionales se quieren reforzar con esas normas y con las actuaciones que derivan de ellas. Gracias. Muchas gracias, senadora Garrido. Señor ministro. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Eh, señora Garrido, yo creo firmemente que en España están garantizados los derechos, las libertades, su ejercicio, su tutela y eso lo, no los que lo diga yo, lo reconocen la, la doctrina, los entornos internacionales. Creo que vivimos en un país donde se garantizan a todos los ciudadanos, todos los derechos y libertades, no solamente los que su señoría menciona, sino el conjunto de los derechos y libertades que están en nuestra Constitución, que forman parte de nuestro acervo democrático y que hemos construido entre todos durante cuatro décadas de democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Garrido. Bien, señor ministro, me va a permitir no estar muy de acuerdo con su diagnóstico ni con su análisis. Me va a permitir, además, empezar por recordarle algunas nociones básicas sobre derecho constitucional. El título primero, que es el que regula los derechos y las libertades en nuestra Constitución, se construye sobre una idea básica, que es la idea de dignidad de la persona, de donde derivan los derechos y libertades fundamentales, que, como usted sabrá también, son el fundamento del orden político y de la paz social. Por eso, la Constitución protege con las máximas garantías estos derechos y estas libertades. Y por lo tanto, el mandato constitucional es claro, es claro hacia el Gobierno. Al Gobierno le toca proteger, garantizar y respetar esos derechos. Y por lo tanto, y en ningún caso, lo que le toca es perseguir y obstaculizar a las personas que quieren hacer algo tan básico en democracia como es reunirse, como es expresarse y como es manifestarse. Pareciera todavía que el Partido Popular no haya interiorizado que las libertades y los derechos fundamentales son básicos para un derecho o para un Estado democrático. Si estos derechos gozan de buena salud, nuestra democracia gozan de buena salud. En cambio, si estos derechos y estas libertades son limitadas y están sometidas a límites que no son razonables, nuestra democracia sufre y también sufren los ciudadanos. Y esto es lo que está eh, sucediendo. Lo que está sucediendo es que leyes como la ley, la ley Mordada, o el Código Penal son medidas que tienen un mismo espíritu, una misma intención, que es eh, limitar y acallar la protesta social y entorpecer la participación ciudadana. ¿Le parece a usted serio que dediquen esfuerzos a perseguir tuiteros, a perseguir titiriteros, a perseguir activistas, activistas como los activistas de la PA, que son los que han parado con sus cuerpos los desacios de miles de familias? Han hecho el trabajo que les correspondía a ustedes. Han impedido la violación de derechos fundamentales y de derechos humanos humanos. Bien, un Gobierno que no comprende que los derechos fundamentales son algo masivo realmente no merece gobernar este país. Creo y siento decirle que el tiempo de su Gobierno se ha acabado y las formas de su Gobierno se han acabado. La ciudadanía va a seguir hablando, va a seguir reuniéndose y va a seguir manifestándose. Y Por lo tanto, mi partido, Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, va a estar siempre del lado de la democracia y dependiendo los derechos que ustedes no defienden, los para derechos constitucionales señoría. para todos y para todas. Gracias. Muchas gracias, senadora Garrido. Señor ministro. Gracias, presidente, y gracias, señoría, por el recordatorio de las nociones de derecho constitucional. Siempre son muy bienvenidas y siempre es bueno que recordemos todos cuáles son los pilares de nuestra democracia, sobre todo aquellos que permanentemente quieren poner en revisión todo nuestro régimen constitucional, nuestra transición democrática, el consenso y el diálogo que nos ha traído hasta aquí. Está muy bien, está muy bien que ustedes recuerden los valores de nuestra constitución. Mire, yo creo que. Ustedes tienen una magnífica oportunidad en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, de ponerse del lado de los que defienden la Constitución y no de los que pretenden abolirla, derogarla por la vía de hecho o por otras vías incluso violentas. Ustedes tienen la oportunidad de ponerse del lado de los jueces, de los jueces profesionales y no de quienes les hacen scratches y se ponen a intentar impedirles el ejercicio de su actividad. Usted también, como docente, podría ponerse del lado de los directores de los centros escolares, incluso de los alumnos que están siendo adoctrinados para que apoyen una opción política minoritaria. Tienen un magnífico momento ustedes también. Pero bueno, ustedes están más cómodos del lado de los antisistemas, de los radicales, de los que promueven el secesionismo ilegal. Señoría, en este país, y usted lo sabe muy bien, eh, aquí no se persigue el Gobierno, no persigue a nadie, no, no interpone más que las acciones que en derecho corresponden. Y son los jueces, señoría, son los jueces los que en su caso pueden eh, decretar medidas de prisión provisional, limitativas de los derechos. Por lo tanto, esos son los, los jueces quienes deciden esas cuestiones. Y, señoría, eh, a usted yo entiendo perfectamente que a usted le pueda parecer que el tiempo del Gobierno del Partido Popular debería llegar a su tiempo. Estamos empezando la legislatura. Solamente le recuerdo, en términos muy democráticos, que este partido recibió más de 8 millones de votos de los españoles, a los que a veces me sorprendo porque ustedes parecerían dar a entender que no son demócratas los que votan al Partido Popular, ni lo son los 800.000 militantes de este partido. Yo creo, señoría, que deberían revisar un poquito las, las consideraciones que hacen porque ustedes, que haciendo ese ejercicio de buenos y malos, demócratas y antidemócratas, se están situando exactamente donde no deberían, creando fractura social, creando disputa entre los españoles y también entre los catalanes, como si fuese un, aquí hubiese un enfrentamiento de buenos y de malos. No ayuda a nada, señoría, ese planteamiento. Trabajemos por la, el desarrollo de nuestra Constitución, la protección de nuestros derechos y, entre ellos, muchos como los que son los de reunión y los de libertad de expresión. Pero, señoría... Son los jueces los que tutelan los derechos de los ciudadanos y los que establecen las condiciones para su ejercicio. Muchas gracias.